El artículo, La mujer y el objeto perdido, arraiga en la teoría de Yax Lacan y es producto de eh, un seminario que he estado llevando con la doctora Carmen de la Mora eh, desde hace 10 años. Los estudios de Lacan me interesaron porque era uno de los psicoanalistas que abordaban el conocimiento del de estudio del significante. Yo había estudiado el significante en la teoría de eh, Saussure. Entonces, traté de, de saber en qué consistía el estudio del lenguaje de Yarlacán. Entonces, eh, pude comprender que el lenguaje es fundamental en la instauración del sujeto. Nosotros somos sujetos del lenguaje. Hay un lenguaje primordial. Cuando Nace el lenguaje, nace el sujeto, pero cuando nace el sujeto también al mismo tiempo nace, surge una falla fundamental, una llansia, un una oquedad. Y esa oquedad podemos decir que es un objeto perdido. Algo se perdió cuando nace el lenguaje y nace el deseo y nace la muerte y nace la soledad y nace la encrucijada. Entonces, gracias a eso, surge, el deseo se mueve alrededor de esa falla, de esa falta fundamental, y eso es la pulsión de muerte. Trata de colmar el vacío, el deseo. Solo hay un deseo, pero nunca lo va a llenar. Entonces, ahí se amontonan la ilusión de la vida, se amontona el amor por las cosas del mundo. En esa falta están lo que Lacan llama el objeto perdido, está eh, el objeto A, aquello que va a sostener el deseo, aquello que va a cubrir ilusoriamente esa falta. la mujer le gusta es, parir, a muchas mujeres les gusta parir precisamente porque llena ilusoriamente esa falta. Hay mucho vacío en la mujer que le gusta parir mucho, digamos, cuando este, no está de por medio la, la religión. A partir de ahí, traté de eh, entender en qué consistía la mujer, qué es la mujer para el imaginario masculino y qué es el hombre para el imaginario femenino. Concepciones que están más allá de las posturas, eh, de ciertas, ciertas posturas feministas que dicen que la mujer no es objeto, que la, mejor, la mujer no es cosa. Bueno, sí, pero habría que ver qué tipo de, de cosa y qué tipo de objeto. Realmente, ser mujer es ocupar un lugar, ser hombre también es ocupar otro lugar. La mujer Ocupa el lugar de la falta, de la falla, el lugar del objeto perdido. La mujer es una imagen, una imagen de plenitud. Detrás de ella fulgura la plenitud. Pero esa imagen, detrás de, de esa imagen nos encontramos con el sujeto. La mujer es objeto y sujeto, produce gozo, pero también produce susto. La mujer es el diablo enamorado. Tú vas tras ese objeto, pero detrás de ese objeto surge una pregunta aterradora. Bueno, tú me buscas, ¿y qué quieres de mí? O la suegra pregunta, ¿y qué intenciones tienes con mi hija? Entonces el hombre eh, ve que detrás de esa imagen... Estaba bien un sujeto, y eso turba. Para el hombre, ¿Cómo va el hombre tras la mujer? El hombre va tras la mujer como un perverso. El hombre busca en la mujer la verdad, pero la, la, la verdad se da por pedacitos. Cada mujer es un pedacito de verdad. Entonces, el hombre por eso va tras una mujer, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, y las quiere a todas. Eh, don Juan no engaña a ninguna, porque es capaz de quererlas a todas. Para, para, para el hombre, la mujer es metonimia, quiere una parte de ellas. En cambio, para la mujer, el hombre es metáfora. El hombre representa al padre simbólico. Por eso cuando la mujer dice, todos los hombres son iguales, está diciendo una verdad fundamental, una verdad profunda. Por eso la mujer es, tiende a la monogamia, es capaz de quedarse con uno solo. Es metáfora porque un hombre sustituye a los demás hombres. Digamos que gracias a esa falta, a esa falla, nos enamoramos del mundo. Gracias a esa falta, a esa falla, buscamos, anhelamos, queremos. Buscamos el Grial, buscamos el Dorado, buscamos la Utopía, el Edén perdido. Y eso, en este trabajo, veo cómo aparece en la literatura, cómo los personajes están tratando de llenar esa falta, esa falla, que nunca se va a llenar, nunca. Pero, bueno, ilusoriamente se busca, ilusoriamente se quiere colmar. Eh, digamos, eso es esencialmente el trabajo, eh, y que como eh, este, eh, les comentaba, va más allá de toda postura feminista. Las posturas feministas, de acuerdo con la teoría de Lacan, algunas dogmáticas son muy peligrosas. Porque ser mujer, ser madre, no es tener hijos. Ser madre es cumplir la referencia paterna. Ser madre es darle un lugar al hombre. Es remitir al hijo al padre. De lo contrario, vamos a caer en una sociedad pues con muchas fallas, con muchos desequilibrios eh, psíquicos.